Bienvenidos. Quiero llevarles en esta ocasión una reflexión sobre la innovación en producto y las limitaciones en que nos podemos ver cuando desarrollamos nuestra actividad fundamentalmente enfocada a la innovación de producto. La innovación en producto por sí sola no es suficiente, aunque sí necesaria, para lograr el éxito. Voy a tratar de explicar esta máxima y, para ello, nada mejor que tomar unos ejemplos. Uno de los ejemplos tradicionales que se, que se traen a colación para ver que la innovación en producto no es suficiente es la que hace referencia a la telefonía móvil. Hoy en día, a los usuarios jóvenes de telefonía móvil, si les mencionamos la palabra Motorola, es probable que muchos de ellos le resulte desconocida. Y sin embargo, Motorola fue la compañía que lanzó al modelo, el modelo Raz El modelo RAD de Motorola fue un hito en cuanto tanto a diseño como desarrollo tecnológico, por lo tanto innovación en producto, y que en poco, en poco tiempo, en muy poco tiempo, pasó a la historia. Lo mismo podríamos decir de otra marca de prestigio en el inicio de la telefonía móvil como era Nokia y sus modelos el 5125 o el modelo 95 Hoy en día tanto Nokia como Motorola son empresas que no están en vanguardia y sin embargo son empresas que basaron su innovación y eran enormemente innovadoras en producto Podríamos poner más ejemplos en el sector del automóvil Chrysler innovó en producto y desarrolló el monovolumen y posteriormente todos los demás fabricantes, Renault el primero, copiaron esta innovación y la pusieron en su portafolio de oferta. Podríamos hablar de las actuales eh, griferías utilizadas en los hogares que poco a poco van incorporando sensores de forma que podamos mantener el agua caliente a una temperatura constante. Lo lanza un innovador en producto, una determinada firma, y el resto de firmas competidoras rápidamente llegan a, al mismo resultado. Así podríamos ir haciendo un repaso a tantos y tantos productos, los propios relojes. Un fabricante de relojes lanza un reloj con muchas manivelas, con muchos subrelojes, diríamos, y rápidamente los competidores lanzan eh, sus productos en la misma línea y así sucesivamente, las televisiones en plasma, los ordenadores, etcétera etcétera Con todos estos ejemplos quiero llamar la atención sobre la corta vida de las innovaciones en los productos, lo cual lleva a que los competidores rápidamente imiten al innovador en producto y el ciclo se acorte todavía más. Si además la imitación se produce en contraciclo, con respecto al que lo lanzó, todavía acorta más la vida del producto. Esto nos lleva a pensar que la innovación en producto por sí sola no es suficiente. Es necesaria, es imprescindible para ofrecer al mercado nuevos productos diferenciados. Pero, habida cuenta de que van a ser imitados de forma muy rápida, tenemos que además añadir otros componentes a la innovación de producto. Lo mismo podríamos decir de la innovación en proceso. La innovación en proceso por sí sola no es suficiente, aunque sí necesaria. Por ejemplo, enfocándola a automatizar para reducir el periodo de entrega al cliente o para reducir costes o mejorar la logística. Así pues, la innovación en producto y en proceso es un requisito necesario, pero no suficiente. Es importante que cuando innovemos en producto incorporemos el apartado de innovación en marketing así como el apartado de innovación en modelo de negocio. De forma que aquello que hemos conseguido innovando en producto también lo consigamos llevar al mercado de una forma innovadora. Así por ejemplo, frente al Motorola, RAZ o a los Nokia 5125 han aparecido las plataformas Apple y Google que además de generar innovaciones en producto, en telefonía móvil, además incorporan innovación en el proceso y en la proximidad del cliente mediante sus plataformas de servicios añadidos. Este, diríamos, sería el camino, la combinación entre innovación en producto y proceso, más innovación en marketing y en modelo de negocio. Gracias.